Me motiva a pedalear, salir, sentir el viento en la cara, desestresarme y demostrarme a mí misma que cada vez puedo dar más y que los límites realmente me los pongo yo. Tener nuevos triunfos, nuevas metas, pero sobre todo a disfrutar la vida. La adrenalina, el estilo de vida, lo que se siente cuando, cuando monta bicicleta es una sensación indescriptible la pasión, la emoción lo que siento cada vez que logro un ascenso mi hija